Hola, buenos días, mis Curlys. Ya sabéis que mi nombre es Carmen Mangue y soy la fundadora de Curly Mangue. Y estoy encantada de estar hoy con vosotras. Y voy a hacer el segundo vídeo de lo que es la mascarilla Spa Iron Hub, ¿vale? Y es que estoy súper feliz de hacer este review, estoy súper contenta, ¿vale? Voy a empezar. Eh, en el otro vídeo os presentaba esta mascarilla, ¿vale? Que me la iba a poner porque eh, me quería hacer unos locks unos unas trenzas, pero antes de hacérmelas no quería, eh, o sea, no quería hacerme nada en el cabello de estilo protector antes de darle un chuto de vitaminas a mi cabello, ¿vale? Entonces, eh, había hablando de muchas opciones, de, mu de muchas mascarillas que tenía, que había visto y tal, pero luego me acordé que tenía esta en casa y que ya, está, ya sabes que he estado trabajando en una gran superficie y donde hay muchísimas firmas, una pasada, una pasada. Entonces, claro, esta la, la, la encontré por casualidad, ¿vale? Tengo que decir que la firma esta Ironhide no, eh, no me da nada por hacer el review, pero para mí es importante porque yo soy, eh, tengo textura 4C y ya sabes que la textura 4C le cuesta encontrar productos, incluso aquellos que dicen que son para nosotros, luego resulta que muchas veces no nos da el mismo resultado. Entonces, para mí, esta mascarilla, que es mascarilla spa, me sonaba también un poquito a rollo, es decir, bueno, ya es para allá, ver, empezamos otra vez. Así que me, bueno, me la puse. Ya os expliqué en otro vídeo cómo hay que ponérsela, que es, eh, hay que, es, viene como un gorro, como veis aquí, hay que ponerse el gorro. Y luego, bueno, tiene aquí un, un, una pegatina que se despega para que se quede ajustado, ¿vale? La mascarilla te dice que tiene lo que es aceite de orgán y un complejo de aminoácidos. Eh, por lo tanto tiene que hacer un efecto increíble vale, ahora como yo estaba siempre escéptica, ¿no? que ya me había vuelto como no sé, escéptica total con los productos porque la mayoría de ellos al principio sí me los ponía y bueno, es súper suave pero luego a medida que el producto se, el pelo se secaba se quedaba súper seco, pero con este ha sido es increíble porque después de, hacerme, de ponérmela en el pelo eh, me hice unos twists, esperé como dos días para poder hacerme el pelo este los locks bueno, que yo me misma me los he hecho porque me parecía, o sea, un estilo protector, o sea, muy cómodo y fácil de, de llevar. Además que me lo podía hacer yo misma, no tenía que ir a una peluquería. O sea, que para mí está bien y además es cómodo. Y, y nada, tal como están las cosas que pones la mascarilla y todo, pues no molestan mucho, ¿vale? Pues seguimos con esta, la mascarilla, uh, mascarilla Sabina Repair ironha o Iroha, como lo queráis llamar, ¿vale? Y la verdad que me ha sorprendido. Me ha sorprendido, porque porque yo me esperaba lo de siempre, que después de que, me la, de, de que mi pelo secara estuviera súper seco, que no me hiciera nada, pero nada. ha sido una sorpresa increíble. Es decir, después de cuando me quitaba los twists es que era una pasada. O sea, no solamente mi pelo estaba hidratado, estaba más suave, la fibra es que está hasta más gordita. O sea, que se ve fortalecido el cabello, ¿vale? Cosa que ya sabes que con, la 4, con el cabello 4C, la textura 4C, eh, nuestro cabello es muy delicado, es muy seco, le cuesta hidratarse y tiene tendencia a partirse, ¿vale? Y muchas veces no absorbe muy bien los productos. Pero con esta mascarilla es que estoy súper impresionada, o sea, no tengo ninguna queja de ella. O sea, lo que, totalmente lo que dicen, por lo menos en mi 4C, que ha sido... Póngase la mascarilla, eh, el gorro, masajeate, ¿vale? Déjatelo 15 minutos, luego te lo quitas, te lavas con abundante agua. Eh, me lo lavé con agua templadita. Y la verdad que cuando yo me he quitado, o sea, ya notaba que después de lavarme el cabello estaba muy suave, muy manejable. Pero claro, el pelo está siempre mojado y siempre es manejable, ¿vale? Pero ya cuando me quité los tweets después de tres días para hacerme las trenzas estas, es que fue increíble. O sea, el brillo, el brillo que ese pelo tenía, mi pelo tenía brillo. No estaba apagado la fortaleza que tenía, la suavidad y todo. O sea, que yo os la recomiendo. Os recomiendo esta mascarilla a uh, Iroha o a como queráis llamarla, con, con aceite de argán y, y complejo de aminoácidos, ¿vale? Se llama Sauna Repair y te la pones, pues, como explico en el, en el, en el otro vídeo. Y nada, pues espero que, espero que que os haya gustado el review, eh, recordados que a mí no me pagan nada por, por, por, por hablar de este producto, pero que ya podéis, podéis encontrar lo que es en mi página web, curlymangue.org, ya sabéis que hemos cambiado de .com a .org, ¿vale? Por circunstancias, pero en la parte de abajo si vais a productos, eh, donde están todos los productos de cabello que yo me voy probando, que los voy poniendo para que os podáis adquirir, ahí está, ¿vale? Y luego, en cuanto a estas extensiones, la verdad que me las he hecho yo, estoy encantada, eh, me he tardado unos, unas tres horas y algo, eh, sí, tres horas y media y cuatro, porque las... Y me hice toda una parte, descansé unas tres horas y media, lo cual no es mucho tiempo para unas 30, por eso elegí hacerme lo que es de los locks estos, porque son para mí muchísimo más fáciles y me los puedo hacer en casa. Y como ahora para ir la peluquera que perfita y es un poco engorroso para mí, pues pensé, es, es ideal. Así que son muy largos y están muy bien, son súper cómodos y bueno, los podéis llevar ahora para el verano, os ponéis la mascarilla, os voy a enseñar cómo se pone con mascarilla, un segundo por favor. No os vayáis, vuelvo. Ya he vuelto, me he puesto la mascarilla para que veáis que son muy cómodas, incluso con las mascarillas, no molesta, ¿vale? Te la, te la pones y ya está, y luego tiene la ventaja, te recoges el, perdonadme te recoges el, las trentas o te las dejas sueltas y puedes llevar la mascarilla perfectamente, o sea, no son mole, no es molesto, ¿vale? Ya sabéis que en estos días nos la tenemos que poner, ¿vale? Hasta que ya nos digan lo contrario, pues la sanidad hay que ponérsela y cobrar los dos. ¿eh? los dos metros o un metro y medio de distancia, pues para protegernos y cuidarnos, ¿vale? Me la voy a quitar que ya estáis sola en mi habitación, entonces no hace falta llevarla, pero ya, pero ya habéis visto que es muy cómoda, ¿vale? Es cómoda llevarla y por lo tanto no, no o sea, está muy bien, bueno. Y eso es todo, recordar eh, mascarilla es esta, ¿vale? Eh, es fantástica. 4C ideal, ¿vale? Una pasada, y además como en la... Claro, también luego decías como, en lo que es en la en la foto, poner pues una, una, una mujer blanca, digo, pues José, será más bien para el pelo, ¿sabes? Para el, para el pelo liso y tal, pero no, no, no, no, es para todo tipo de pelo y está fantástico, o sea, a mí me dejó el pelo súper bien, súper. De hecho, o sea, es que para trenzármelo mmm, era muy fácil cogerme el pelo, estaba muy suave y muy, muy estaba muy bien, la verdad, que estoy muy contenta. Así que muchas veces eh, las cosas nos engañan y <risa> ya bien, no juzgues un libro por su apariencia, pero está súper bien, así que os lo recomiendo. Está en mi página web, eh, podéis ir a kurlimangue.org, en la parte de abajo la podéis encontrar. Eh, porque lo que es en mi página web, lo que he hecho ha sido, en vez de tener yo una tienda, lo que he hecho ha sido recopilar todos los productos que yo estoy utilizando. Eh, y bueno, como soy afiliada de Amazon, pues eh, todos los productos que yo utilizo, por suerte también están están en Amazon, entonces lo que yo hago es recopilar todos los productos que yo utilizo, ponerlos eh, en, la, en la misma página porque no tengáis que buscarlos, ¿vale? Porque a mí a veces mmm, no tengo tiempo y me apetece buscar un producto y es que me agobio muchísimo. Entonces he dicho, bueno, voy a recopilar todo lo que yo me pruebo y todo lo que me va bien. Eh, para que luego mis compis y mis seguidoras pues puedan directamente, pues, eh, pinchar e ir a comprarlo y ya está, ¿vale? Así que, muchas gracias. Espero que os haya gustado este vídeo y el, y el primero también. Y los que voy a seguir haciendo, y nada, y disculparme si hay momentos en el que hay como un lapsus de tiempo en el que no hago vídeos o los hago distanciados porque estoy, estoy haciendo un montón de cosas y estoy organizándome. Y, pero nada, estoy aquí con vosotras. Os quiero un montón, os quiero un montón y si tenéis cualquier duda, por favor, podéis eh, ir a entrar a la página curlyman.org, tenéis una asesoría que está súper bien de precio, y, y es una maravilla, o sea, estoy encantada, he vuelto, he vuelto, I'm back, <risa> ay, no, es como yo sé, cómo terminé, te decía, I'm back, pues yo estoy aquí, I'm here right now, ahora, <risa> pues nada, nos vemos, un besito, chao, y nada, es un poco video. este video es un poco largo, pero porque estoy súper feliz de estar vosotros. Es super besito para vosotras y luego, vale, suscribiros por favor que mi canal, como ya quité vídeos y lo paré, ya se ha parado un poco, suscribiros, o sea, esto me hace mucho feliz cuando suscribiros, mandar mensajes, hacer comentarios, ¿vale? Decir cosas bonitas. Y, uh, y ya está, y luego ir a la página, visitar la página web culiman.g que ya la he preparado para vosotros, espero que os guste, y esta vez de verdad que esta, dicen que la tercera va esta vez lo vamos a conseguir, vamos a arrasar, y nada, un besito, ¡Mua, mua, mua, mua, mua! chao, y nada, estas son mis super trenzas que me estoy yo, eh, no están mal, eh. No es tan malo, pero no, no va Pues nada, un besito, chao, nos vemos. Y la quería recordar que está en la página curlimague.org. Os voy a dejar el esto abajo, lo que es la dirección, para que podáis pinchar directamente e ir a mis productos y veáis todo lo que he recopilado para vosotros. Todo lo que me ha ido bien está ahí, todo. O sea, yo no he puesto nada que no me hubiera ido bien todo lo que yo, o sea, que yo me probé, he dicho qué pasada está ahí, ¿vale? así que un besito, un chao nos vemos en el próximo vídeo y nada, recordad mascarilla, ¿vale? en, en, en sitios con mucha gente o cuando hay distancias cortas ¿vale? luego, guardad distancia de un metro y medio o dos ¿de acuerdo? así que eso para que estemos todos súper bien y nos podamos ir viendo hasta que esto se termine, ¿vale? y como digo yo, eh... Como el otro día se le con una plaza era, tu corona, yo fashion, ¿vale? Pues, tu corona, yo saludable y fashion, así, bueno, eso es la broma mía, bueno, nos vemos, chao, adiós. Que estoy ahí como, si veis ahí una, mi camisa, el uniforme, ahí.